Central Mayorista de Antioquia Principal Centro de Abastecimiento de Alimentos de Medellín y Antioquia La Mayorista Somos lo que necesitas Mundial de Granos y Panel Distribuidor Mayorista Aquí está todo para surplir su negocio Granos El Raicito, La mejor opción para la alimentación de su familia Arrendamientos La Mota Compra y Venta de Propiedad Raíz hoy huellas colombianas se ha venido hasta la ciudad industrial de colombia el municipio de itagüí un municipio que crece vertiginosamente desde su cultura desde su industria y desde su comercio y todos estos detalles del crecimiento de este municipio maravilloso pues los vamos a ver a continuación en huellas colombia bienvenidos y bienvenidas una visita a itagüí siempre se relacionará con moda central mayorista Fiestas del comercio. La industria y la cultura. Día Mundial de la Pereza. Y la semana industrial, cultural y comercial son las que marcan las fiestas tradicionales del municipio de Itagüí, que este año van a tener un cierre muy especial con la versión número 35 del Día Mundial de la Pereza. Desde hace 35 el municipio de Itagüí se reúne para rendir homenaje a la pereza, como una contraposición al día del trabajo en el que la cultura es la invitada de honor. Un gran desfile artístico que contó con orquesta, reguetoneros, trovadores y música popular, mantuvo al público itagüiseño hasta las 11 de la noche, ...llenos de total alegría. Concurso de baile y entrega de premios... ...mantuvieron en constante entusiasmo... ...a propios y visitantes. A ver las palmas arriba... ...mi gente de Itagüí... ...no se imaginan lo lindos... ...que los veo desde aquí... ...si me siguen apoyando... Yo pido y yo quiero, yo te prometo Itaúi Me entrego de cuerpo entero La entrega de cuerpo entero La verdad lo felicito Que recatón, aproveche que hoy aquí Lo está mirando la gente más bonita de Itagüí Y usted es un representante hoy aquí en esta final De la gente que lo quiere de arriba de Pedregal Es una verdad bonita la que acaba de cantar Y en esta noche exquisita, ay yo he venido a probar ya se vinieron hay todo de aquel faldón y aquí está el entero para escuchar al recado La reforma tributaria no consume la gallina sino que están subiendo hay la comida gallina entiéndame hombre Pedro yo soy un hombre sencillo que tiene plata mi hermano y mucho en los bolsillos día Mundial de la Pereza 35 años. Segundo Festival Emperadores de la Trova, Emperador. Itagüí, agosto 21 de 2022. Felicidades para nuestro amigo Galleta. Mil gracias por apoyar el talento y la destreza. El aplauso ahora es para las fiestas de la pereza. Esta noche fui virrey y estoy orgulloso aquí y solo queda decirte yo te amo Itagüí. Por José Mejí estuve hoy cantándoles aquí y el aplauso yo les pido, ese es Spamerca Itagüí. Claro Muchas que gracias. sí, nuevo, nuevo emperador de la trova en Itagüí, en las fiestas de la industria, el comercio y la cultura. Cierre en el Día Mundial de la Pereza. Un perfil enmarcado en la búsqueda de la satisfacción es lo que de vida Spol nos da a entender. Dentro de la organización estructural de Gaseosa Spool, me compete el cargo de jefe de producción buscando a través de la planeación de la misma poder satisfacer la necesidad del área comercial. En tan solo 12 años, esta empresa Paisa se ha logrado consolidar como un gran ejemplo de empuje y fortaleza a nivel nacional. En estos 12 años que llevamos en el mercado, Gaseosas Pool se ha consolidado como una marca muy fuerte gracias a los excelentes sabores, la excelente presentación que tenemos, la alta calidad y a un precio justo que le brindamos al consumidor. Contamos con un equipo humano altamente calificado con el cual nos hemos apoyado para la distribución de nuestros productos a nivel nacional. Gracias a Huellas Colombianas, por brindarnos este espacio y darnos la oportunidad de mostrar nuestros productos a los consumidores que aún no nos conocen. Valores familiares que nos enseñan la importancia de un emprendimiento y de una unidad en pos de un objetivo. Llevamos varios años trabajando este proyecto, de ahí a seguir adelante, dándole una activación económica al sector de acá de Girardota. Y también queremos seguir dando ejemplo para que las nuevas generaciones sepan que realmente en familia pueden lograr demasiadas cosas, demasiados proyectos interesantes y la familia es más bonito y lo que debemos conservar. Y cabe resaltar y reitero la palabra de que mi papá es un ejemplo de la cultura paisa que debemos seguir inmortalizando. Como entre gustos no hay disgustos, Bebidas Pool nos brinda una gran variedad de sabores que bien vale la pena degustar. Con nuestra gama de productos eh, en Gaseosas Pool estamos comprometidos con satisfacer las necesidades de nuestros consumidores otorgando productos de excelente calidad con la garantía de salubridad para quienes prefieran nuestros productos. De entre ellos se destacan la cola negra, bebida refrescante, el hidratante y el energizante para deportistas, nuestra agua que se caracteriza por ser una de las más puras y sin ningún residual de sabor.